Respirar tranquila y pacíficamente, por unos instantes, tomar conciencia de regresar a mi espacio tranquilo, de calma. de paz sentir mi cuerpo poco a poco liviano y cada vez más tranquilo este estado de paz Se va esparciendo por cada rincón del cuerpo, sintiendo que la circulación recorre, alimentando, distribuyendo y recolectando todo lo que cada célula necesita y sentir que mi cuerpo fluye natural, en calma, más allá de tantas cosas que hice hoy. Aquí, en mi instante tranquilo, el cuerpo alcanza ese agradable fijo natural, relajado, en confianza libre de temor donde cada célula está en paz fluyendo con la calma Y por unos breves instantes, sintonizo mi mente con ese fluir de tranquilidad. mis emociones van regresando a su estado original de calma todos mis pensamientos se vuelven a moldar al agradable ritmo la serenidad y yo disfruto de este instante de recarga de libertad y de paz regresando a mi oasis seguro tranquilo liviano feliz donde todo va a estar bien el alma el cuerpo se sincroniza en este mismo flujo de paz. despertándose con el alma consciente puedo ir más allá de este espacio físico y volver a fluir Hacia esa dimensión de luz, de pureza y de ese silencio tan natural, donde yo, esta energía espiritual consciente, el alma que soy vuelvo a ser lo que siempre he sido libre sentir que aquí nada Puede influenciar mi corazón. Estoy en un espacio espiritual de una pureza absoluta. Donde todo lo que reina es amor. del alma vuelve a sentirse a sí misma libre de opiniones libre de la energía negativa y el rencor a sintonizar el corazón Los recuerdo más antiguos del ser yo en mi estado original donde todo lo que soy es una paz profunda absoluta El alma en su estado más puro, eterna, de paz. El mi naturaleza yo este ser espiritual disfruto de cada instante de alegría de cada momento de paz porque me reflejan mi propia naturaleza natural espiritual y cada experiencia negativa me aleja de esa naturaleza y en este espacio tan puro Tan seguro puedo soltar del corazón esos rencores del pasado. Saber que ese sufrimiento no era mi naturaleza original. el alma tiene su propia energía tranquila amorosa feliz que cuando vuelva a sentirla despertar esa conciencia toman su fuerza, se hacen reales en mi corazón, y me ayudan a elevar mi estado, mi ánimo y mi visión sobre mí y sobre el mundo me liberan de las trampas del engaño de las situaciones temporales yo no soy solo lo que hago solo las relaciones que tengo soy un alma eterna originalmente pura, vuelva a sentir como esa pureza poco a poco vuelve a brillar desde el corazón escura con bienestar cada huella de la tristeza llenando al alma con tal paz que fácil hacer esa luz con ese brillo especial de pureza mi mente concentrándose en este espacio de luz mi espacio seguro, donde el alma despierta, sana y se empodera. Cada está lleno de esa pureza que va dando poder al alma que protege y libera disfruta de esta agradable sensación de alegría natural de paz profunda y de una libertad tan dulce que hace tanto tiempo quería sentir en este, oh, en este estado Los pensamientos son silenciados silencio paz y entre más silencio conecto con la semilla eterna Dios, el ser de luz el ser de amor la fuente constante de paz su presencia energía está tan accesible no tengo que hacer esfuerzos es tan fácil cuando la mente está en silencio conectar con la fuente Ser supremo y que él o esa energía me ayude a poner punto final a todos esos patrones rasgos de carácter me hacen sufrir cosas que no las cambia nada físico solo la energía suprema dependencias tristezas punto final y regresar a estar sana En este estado, la energía del cuerpo se ordena, se fortalece, la energía del alma se sana, al igual que cuando hay una cortada de la piel. Se forma una costra para proteger. Es solo cuando sana desde adentro que automáticamente esa costra sale. Ya no es necesaria. Así. El alma ha usado tantas cosas para defenderse de sufrir. He intentado poner escudo. Pero adentro estaba vulnerable o débil. Así que ahora adentro, sano esa energía, sano al ser, al alma, con esta energía pura que viene desde el mundo sutil, de luz de este espacio de quietud llamado Nirvana cielo donde está el sol de paz Dios la fuente Y aquí pongo al alma en cuarentena. De esta quietud pura, tranquila, envuelta en la energía sutil de la fuente, veo que en realidad estar pensaba porque es mi derecho estar bien estar en paz ser feliz como no me pregunto si soy hijo o no de quienes son mis padres de forma natural ¿eh? el Padre Supremo el Ser Supremo es mi Padre y es mi derecho tomar su ayuda aquello que lo físico no puede cambiar y que requiero energía extra porque hay tantas cosas que no puedo controlar pero podría apreciar tener gratitud para lo que sí tengo para lo que sí puedo y para los logros que ya alcancé así con gratitud con aprecio darme el derecho a tomar del Padre Supremo lo que requiero ahora A partir de ahora, tomar ayuda será fácil, porque es mi derecho, no necesito pedir, porque el Padre, esta alma que también es mi madre, está disponible y siempre presente, solo necesito tomar y recordar puede ser posible cuando dejo de aferrarme a mis propios límites y lo entrego a lo ilimitado que es el Ser Supremo a lo profundo llenando también mi cuerpo de esta energía